¿Qué pasa, poneros? Soy Kirill y estamos de vuelta un día más con Ion. Hoy vamos a seguir leveando un poquito a mi hechicero o a mi sorcerer Killa Samus en el servidor Eres Kigal. Bueno, no me di cuenta de coger y abrir la cajaeta. Y eso quiere decir que voy a tener por aquí pues, muchas cosillas. Esto... Ah, se lo han la mierda esta, yo creo que va a darme más cosillas sí. Ah, vaya porquería Y lo mismo me dan No, no me han dado Una caja esta que se abre a la 75 Ya está, no me han dado equipación Así que no Hemos hecho nada Bueno Vamos a vendernos cuando vale para nada esto no vale para nada. Indomitable. Mystic. 40 y 50, ¿vale? 40. El Mystic 9 no está mejor, ¿vale? Lo vendo, lo vendo, lo vendo. Mejor, lo vendo. Y ya está. Por lo menos nos va a tener un poquito más de espacio. Ahora, como si doy cuenta, tengo aquí varias quests. Tengo esta. Que habla con Eurbia. Que está ahí abajo. Y tenemos otra manera. O esa cual y bajando para abajo. Que yo creo que va a ser lo correcto. Porque así me voy leveando perfectamente. Que falta no hace. Me voy poniendo la porcaría esta que bueno los en realidad puedo bajar con un teletransporte pero aquí hay algo y hay una cueva que y tengo aquí una cueva parece no sé de Feat eh, de, ¿eh? y dónde es? no lo sé ah mira son gatos son estos, pues ya está pues vamos a darle caño de la buena y ya está recordad para cuando veáis esto que ya empiezo la campaña de la aceituna en mi pueblo eso quiere decir que a partir de ahora durante un mes y medio por ahí aproximadamente Tendré poco tiempo para ser directo y demás eh, Trabajo casi todos los días, bueno trabajo todos los días En idea salgo para 5 de la tarde estoy ya libre Pero claro, llegaré más cansadete eh, No tendré ganas de comerme mucha cabeza Y he pensado que sería interesante para el canal Sobre todo para aquellos que me sigan de así ya mucho tiempo eh, Traer alguna serie como la que yo traía antiguamente Voy a hacer me refiero a algún juego que tenga historia. Es decir, un War Truth o un Let's Play o un. o, un, o como queréis llamarlo, vamos. De que, que le volumen a esto. Es decir, lo que quiero hacer es coger. instalarme un juego con historia. Si alguno que, de lo que yo ya tenga por aquí. Vale. Y. Y pásamelo por episodio. Eso es lo bueno que tiene. Que bueno, no es un MMO. Casi juego no online. Es el juego offline. al no ser un MMO, no vais a, a ver algo que ya tenéis vosotros harto de ver. Porque vamos, no me digáis que cuando subo... Cuando subo leveando con Igadar... Bueno, y con mi personaje, no te hay a vosotros harto de hacerlo. Pues es a lo que voy. Eh, coger un juego que... que Estaría chulo traerlo al canal, grabarlo, grabar media hora o otra cuarta hora y subirlo y sin problema. Y ahí lo, lo dejo archivado. Como tengo, por ejemplo, el juego del Doom, BFG Edition, el Bioshock, eh, Tomb Raider, entre muchos otros. Antes lo hacía y dejé de hacerlo porque me centré demasiado en Ion eh, Por eso, ¿qué juego gustaría que me pasarme? ¿Alguno que hace spy que estaría guapo verlo en el canal? Eh, no sé. Por ejemplo, Alien Isolation me lo pasé. Y está subido. De hecho, el Alien Isolation me lo, me, lo, me lo pasé en directo por Twitch. Y fue una gran hazaña, la verdad. Pero ya os digo. Eh, ¿Algún ejemplo, por ejemplo? Eh, por decir algún ejemplo, pues. El de este. Lo diré. El Assassin Krido Odyssey, por ejemplo eh, No sé cuál hacer un último que ten chulo Así que muerde en plan aventura Bueno, solo, solo se me ocurre ese la verdad No sé cuál lo puedo traer Vosotros todos, si me recomendáis alguno eh, que os gustaría verme Pasarme, pasarme Pues a menos así Y bueno Y lo miraré a ver si puedo comprarlo Y ya está, ¿no? por ejemplo, el de Apace, creo que fue el 3 y lo tenéis también en el canal y mola Moneyline avanza, ¿eh? y eso lo que es Ah, que me dice el sitio el level recomendado. Oh, es curioso. Esta medida la tomo porque ya lo digo, como vas a llegar, no tengo ganas de ponerme ahora a buscar qué guía puedo subir, qué más. Eh, ahora que me me la cabeza. play soul. Black Desert, eh, eh, Tera, ¿qué hago? Eso no quiere decir que los directos de ION de los miércoles no vayan a asistir Vamos, que haciendo directo los miércoles, ¿qué claro, Pero no sé, ¿qué juego me daría traer? Y que por cierto Tiene más tronjo Ruth Out de verita Legión. Eh, vale, hombre, lo, que me, lo que tengo que centrarme es, es en esto. Vale, pues ya está. Pues por eso, decirme. Si no, pues, si veo que no respondéis nada o no decir nada, que bueno, pues, me buscaré yo la vida, eh, pillaré alguno por el que esté bien y ya está. De vez en cuando, los días que tenga libre, puedo subir algo de Ion o de otro MMO. Igual. También, por ejemplo, otro que me daría sería el, el Power Side, que van a meter una nueva expansión. Mira, pues si queréis, pues... El Power Side, aunque sea multijugador, pero tiene inicio y fin. Tiene su auditoria, es un, es, un, es un diablo, al fin y al cabo. Tiene gracia tal de vean un sorcero cuando luego en las 7.0 lo capan. Coño, que me, me venga patadillas Aparte tengo que decir a mi favor que yo jugando a los juegos sin modo historia soy muy cachondo me meter muchas cosas sin... Para ir no vamos Sobre todo si es un juego de miedo Bueno, pensar que claro, los episodios pues... Serán de media orilla, media orilla un poquito más por ahí Eh, una vez os creé, bueno, eh, tengo creado un canal secundario llamado El Loco del PC Donde mi intención era Donde mi intención era hacer esto Subir a esos juegos ahí De hecho empecé subiendo la vara de la verdad No, la vara de la verdad no, el segundo de juegos de Asus Park No me acuerdo cómo, cómo, cómo se llama También estuve estuve subiendo Resident Evil tercero eh, creo que era También estuve, estuve subiendo el, el último Juego de Wolfenstein, pero claro, como en ese canal no lo conocía nadie, pues no lo veía a nadie. También es verdad que eso antes lo estuve subiendo a este canal. Pero si queréis que esos juegos los traiga otra lo vez al canal, me lo decís. Porque de hecho, creo que tengo guardado toda la partida hasta por donde me quedé, todos los todo vídeos. No sé si no lo veis acorde con el canal. El canal no tiene nada que ver con ese tipo de juego Yo quiero traer algo que luego vaya a ver. Porque vamos, si soy fiel a seguidores de mi canal por ahí y os voy a subir otro juego, no voy a verlo. Me vaya a decir, sí, quiere sería, sería interesante. Pero luego no voy a verlo, pues ya está. El LOL no vale, ¿vale? Ya os dije que iba a jugar al LOL, he jugado al LOL, pero el LOL no vale como War Truth. Sería, el LOL sería como un juego casual que grave, ¿vale? Para hacer una risa. Pero eso me queda será como, como, como directo. Si me quedo por aquí, saldrá eh, otra vez el cofre. O lo mismo y abajo. Ah, quita el cofre, ¿veis? ¿vale? Si esto es. Esto es ley de vida. Este parece. Mira, este parece. Parece el gato de weaponja. Bob, de Dios mío, no. Vale, no parece el gato de weaponja. Joder. ¿Da miedo ¿habéis visto eso? ¿Sí da miedo? Bueno, vamos a ver. Alergio Tún Guardia. ¿Eres un botijo? Es que, me han dicho que los botijos ahora, los bots, son todos arqueros. Y tengo por ir a Susaka, una, una arquera muerta risa. Si queréis que no traiga un... Un... Un... Play con Susaka, ¿no? sí, o algún un directo jugando con Susaka. o oh, está. Se ha muerto, va a y te apoyar por cierto Tear flesh, eh, activate activar tu gafet level of tear flesh eh, vale Creo que tiene que haber alguna cosa, no? No, tiene alguna cosa, no o me, o me lo he echado antes eh. No Ahí está estoy arriba. ¡Ay! ¡Te pillé! ¡Te pillé, Jacinto! ¡Te pillé, Jacinto, con las manos ocupadas! Te pille con la mano ocupada. Súbete, tú anda guapa. Vamos a ver, ahora este eh... Uy, no ha muerto Que qué eh, ¿Vuelve bueno, ¿Puedo? No puedo No quiero Que moda, muy mola, pero que no quiero hablar contigo ahora mismo Jim Barra Estoy me estoy quedando sin mana. Me estoy quedando sin mana. Sin no mana. Te tengo yo? que una cosa. Valle, magic crítico. HP creante. Muy bien. Muy bien. No digo para curarme mana. No en serio. WTF. Pues ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el virita Artifact? Bien, ¿Qué me Vamos a ver. Ah, vale, queda en el mismo sitio. Pues ya está. Creía que era un objeto, que creía que era. Creía que esta escuela en donde había que coger un baúl escondido. Pero no, se me ha ido la puta olla. Ahora sí, eh. No mueras todavía, no me mueras, por favor. Acá ven. Vale. Ata por culo. Ahora tú. Sin barra, dice. Sin barra. No, esto, esto me lo echan a ello, vale. esto me lo echan ellos, ok. Bueno, pues me queda sin maná, eh. Vale, podría salir otro de esos transparentes. Qué pesado. ¡Eres muy pesa! ¡Eres muy pesa! A ver si puedo escapar. Vamos a ver si puedo escapar, si que me den ese si me hagan no, si pupa y me maten. ¿Tú sabes al final, no? Pues a todos se va a morir. Vale, a frío esparraguillo. Ahora me dice elimina a eh, veritas Super Scalify que está donde perdió Veritas la cartera. Vete tú que te acuerdas todo lo mismo, eh, matar, matar, matar, matar gratuitamente. Ah, pues ya está ¿Y si ya está hecho? Joder, que fue ese, esa cual, ¿no? Mira qué foto acá, monica, ¿eh? Mira qué bonito Que páramo. Vamos ahora a matar a esta pobre gárgola Están aquí tranquilamente, vamos a ver No sé yo, están ahí sin hacerle daño Y llego yo y la mato, ¿por qué? Uh, pues no ha picado, eh Oye, ¿es ¿eh, cosa mía o soy muy dura? Bueno, entonces... Estas eh, eh, son duras de cojones, ¿eh? Las virgenes. Eh. Pero dura, pero dura, pero dura, eh. Ahí, gente. Y esto que polla que está aquí tirado. Vaya mierda de bicho. Vaya, vaya, vaya escombro de existencia, eh. Ahí chupando el suelo. Reduce Magic sin Speed. Vale. Esto me lo he hecho. Esto lo he hecho. Y quedándome sin experiencia, sin. Vale, a echar una magia que supuestamente quita un montón y me ha quitado una mierda. Son duros, estos son muy duros. Soy muy duro, hijo de vuestra madre. La misma cosa dura de bicho, macho. Ah, mira, tengo para curarme. Ya ves tú lo que cura esto. Tú cura menos... Pero bueno... ¡HAYUKE! Okay, la mierda. Imparas. Eh, que eh, eh, quito quito nada, eh. Que quito nada. Hipo. de la un de Chihuahua venga eh, qué me he tomado? no me he Chihuahua Epa. Uf, un poco me lo vendo. Venga, Chihuahua. ¡Priga churú N! ¡Ja! El Chihuahua que destruye... Tiene un chihuahua con mala leche. Ya ves tú esto ahora así, echando mierda. Vamos a ver, se muere. O se calma, una dos. Venga, dos más y podemos acabar con esto. Yeah, vale. Eh, vale, yeah, vale. Sin barra, dice. Y hay otro más y hemos acabado. Vale, y otro acabado. Y yo me visto por mitad. Muy bien, ¿eh? Oye, muy bien, killer Te metes por otro huevo, ¿eh? Al final me ha atacado, ¿eh? Por culo. No, Uy. no, Uy. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no puedo atacar, verdad? ¡Está muy lejos! Lo que tiene que hacer por un puto... Un más asustado, digo, que viene a por mí Eh... Misty Zumbu, Misty Shunbuk Misty Zumbu. Eh, otra mierda, eh Misty Zumbu y Misty Zumbu, muy bien ¡Adiós! Adiós. Vale. Bueno. ¿Vale? Venga, hasta la cual. Esta no sé qué es por aquí. Que es más de algo ahí abajo. Y aquí abajo está... La avenida es vamos a ir a ver si consigo matarla, vale. Y nos y no acabamos ya las transmisiones A ver, conseguimos, eh, conseguimos matarla. Parece pues es que hay que llegar al sitio. Llegar no es porque sea complicado. Llegar porque hay que vamos muy lento, coño. Hay que matar mucho de 10. Y seguro son más duros que nada. Los dracanes estos. Tienes pinta de sadurillo. Bueno. Pues no. Uy, dan. eso por pura casualidad. O es que dropea la mierda esta. esto cae bien rápido esto cae bien rápido entonces esto va a ser yo. Así de paso llegamos a, a la de la cual, claro que hay que entrar por ella, que es otra. Y que da por ella, que eso es otra Y no consigo echarla, se queda así Oye, pues eso Eso la ha picado, eh Yo quería que la quileta no, no, no quitaba mucho No, que pues la que no quita esta esta es la skill más tonta que tiene el mago, la roca. Encima de quemarla y quitar poco, para colmo, en la 7.0 la nerfean, pero ¿cómo? cómo? Vamos. Aquí yo creo que nerfea una skill una que ya es por ser una puta mierda, a ¿vale? No, esta, esta tengo que darle. Sí, Dios, Javier, te ha tocado. A ver, te queda en tu casa. Es como esto, va a durar menos. Vale, a entregar el quest y acabamos. Y encima, ah, mira, vale, esto lo han hecho. No creo que sea así. ¿Lo, lo habrán hecho como para en plan, enseñarte el tema de, lo, de los campamentos. Toma ya, ni uno de Pues mira, dame ahora mismo magia attack. Llámame loco. Esto que es gratis de diversidad. Eh, vale, vale, vale. Y dónde no lo pongo ahora. Ahí. Vale. Macuá, vosotros que ganó, no, no canséis de darme Macuá. ¿En serio? Bien. Eh, ¿La cual de campaña que dice ahora? Que encuentre... Vale, que quiero acabar la cueva de campaña antes de... de acabar el vídeo. No, no, no, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. Vamos a ver, es que antes de acabar el vídeo quiero cogerme la cuenta Ahora sí, no. Jaja, ja, la que he liado. Ahora sí si puedo entregar la cueva. vamos para abajo. Entrego la cual de campaña y con esto doy un bizcocho hasta mañana a las 8, así que vamos a darle caña. Me han dado una mierda experiencia. Pero he habilitado las quests de esta zona. He habilitado la quest de esta zona. ¿Y ya está. Pues ya está. Me han dado un Powdrone, así unas sombreritas nuevas. El Sunburst, el Sunburst sería. El... E e Camargo, Ardiente, Sun, eh, entonces sería Hombrera del Sol, del Sol Ardiente creo yo que así en plan mal traducido, vale significa eso, vale Ancien, Indomitable coño, esto es mejor, el Ancien Star Park Porque no lo tengo equipado. Ah, vale, vale. Porque lo, porque lo tengo eh, fusionado con el otro, por eso. Por eso, por eso, por eso, por eso. Quita más. Es por eso. Pues entonces, puedo coger esta, hacer así. No, calla, calla. a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el zumburete inevitable esta que yo quiero ahí arfusión y esto y me da este Lancing Star Park no. 195, 239 Pues sí. Es mucho mejor, hombre Pues bueno pues ya lo dejamos aquí por hoy Espero que os haya gustado el episodio de hoy de Le Tened en cuenta lo que he comentado por no ser la cosa muy aburrida Porque la verdad ya sabéis todo y guía, pues queda, la guía más importante queda muy poca con el tema de cómo equiparnos al nivel máximo. Por lo demás, ya no hay, yo creo que no hay nada más que explicar. Y ya estoy harto de verme Por por eso, sugerirme juegos si queréis, subo una guía. Bueno, guía, subo un go de algún juego chulo. Pasándomelo, haciendo paripecias, haciendo tontería Y demás. Eh, ya sabéis, soy Kile, me despido y nos vemos, vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Come and get it.